Acercando poco a poco Va con la sombra fuera de foco Yo no sé quién se va a atrever a mirar Tal vez es lo que estaba esperando Con el pelo teñido de rosa Anda a decirle que es poca cosa No todo tiene un para qué Tal vez solo le cuesta entender Ahora le cuesta caminar A través de los espejos rotos los como el pasado.